Y volvemos para dar comienzo a este nuestro nuevo año 2023. Eh, a pesar de que sea año nuevo, vida nueva, aquí los colaboradores somos los mismos. Buenas tardes, José Andrés. Buenas tardes, señor Gais Fénix. ¿Cómo tal? estamos? ¿Cómo bien? estamos? ¿Qué tal las navidades? Pues a ver, sin más. un poco De hecho, un poco un poco tirando a manillas, pero no pasa nada. Un poco estamos poco 2023 Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Está Además, estás fe. en el mejor podcast de... No. Ojalá, imagínate no. Oye, el, me el mejor podcast de, de nuestra casa, sí. El mejor podcast de, de la tuya y la mía. La tuya y la mía, porque en, estarás. en esta casa hay cosas muy tochas, ¿eh? O Está sea que hay cosas muy tochas. <risa> eh, y bueno, vamos a dar paso ya de paso con el drop también a nuestro querido Íñigo Sandino. Jamás llegaremos al drop bien. Cositas. <risa> Ok. <risa> eh, a ver, es que ¿cómo? yo le doy paso con el drop y me dice, ok, ¿qué no, no, es esto? Como mejor podcast si aquí el, el, el sernoso, digo, el sernaso, ser... de, del colaborador no se ha puesto el micrófono en la boca para hablar. ¿no? Oye, o sea, que, que, otro... que, que me dio un poco para atrás. ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. sí no, dale tiempo. Bueno, tiene que acostumbrarse oye, a hablar, tiene que acostumbrarse antes, a hablarle antes, aquí. Antes de, empezar, antes de empezar, yo he venido aquí a aceptar mi derrota. ¿Has venido aquí a hablar de tu yo, libro? No, no, escucha, yo vengo a aceptar suerte, mi derrota, suerte, ¿vale, suerte, chavales? Suerte, suerte, suerte. Hace como dos programas yo afirmaba que God of War Ragnarok iba a ganar el juego del año a Elden Ring. ¿Qué pasa? Que, que, que ha ganado Elden Ring. Así que yo os debo una suscripción. Nos debe una disculpa también. Sí, una de... perdón, pero God of War es mucho mejor. Eh, sí, eh, perdón. No lo he jugado, le, le, le digo todo por la cara. Pero no pasa nada porque aparte de regalaros una suscripción, me voy a suscribir yo. ¡Ojo, doble! Mira, ¡Let's mira, go! Atiende, mira, atiende. Sigan Entonces, ¿por qué viendo. Tenemos sí, tanto sí, sigan viendo, sigan viendo. Gente, gente, atiende. gente me, suscribo cuidado, cuidado, me suscribo con Prime. Cuidado, Cuidado. Toma. Cuidado. Prime, toma un toma Prime, Prime. Y ahora pon algo en el chat para que se vea. Y... Sí, porque así no sale además el overlay. Hola, bebés. Y ahora. No te creo, impresionante no pasa, sí. ¿Por qué no aparece? La a veces vez. el overlay hace cosas y a veces no, yo qué sé No sé, es que en a el chat tampoco ha aparecido ¿Qué, ¿Qué es chat, esto? sí, en el chat ha aparecido? Bueno, hoy es eso, ¿no? Ahí, ahí ay. Esto por la las un let's go! ¡Los bellos <risa> de ser nachos! ¡Sí! <risa> <Y> espera, <risa> espera Que no acaba, esto. ¿eh? Puede que, que no, no sea el mejor, acaba. pero es el podcast más divertido de esta puta casa <risa> Dígamelo <risa> no acaba todavía No acaba todavía, que pasa qué pasa Que va a regalar una sub a regalar aleatoria una sub. ¿A quién coño le va a caer? Si estamos tres mendas en el chat ¿A ¿a quién saber, va a... No lo sé, yo ya ¿A, ¿A, ¿a quién coño le va a caer la sub? No lo entiendo No lo entiendo <ríe> Esto es tú. impresionante sí, había, había que hacer esto porque, a ver, hay que decirlo Hay un clip en, en YouTube Hay sí. un clip en YouTube, en los shorts de YouTube En los que pone, <ríe> estrictamente, y los que hicimos estrictamente Que yo voy a ganar porque yo digo que gana Elden Ring ¿Y quién ha ganado? Elden Ring es lo que hay, es lo bueno, que hay, lo la vida es dura Bueno, lo regalaré al transcurso de esto porque me está dando un poco de problema, ¿vale? Eh, pero lo regalo vale. en, plan, en en algún momento random voy a regalar una sub En algún momento random me a regalar una sub y a, Así y que gente, regalar, gente, ¿no? manteneos ah, en hay el chat hay no sé, Sí, hay, hay, hay, hay randoms, o sea, ah, puedes, vale. puedes regalarla random Ah, vale, perfecto Esta, esta salva, perfecto. salva también en el chat, salva quiere que le caiga la sub Sí, es bastante <ríe> obvio que quiere que le caiga la en fin Sí Eh, brutal Me a dormir a la escala. ¿Hay alguna vez en la que Salva no venga a dormirme a mí? ¿Alguna, una única no sé vez yo, ¿eh? En la que Salva no venga a dormirme a mí Porque siempre viene a dormirme a mí ¿Qué, qué te pasa a ti con A mi mí? mir, a mi mí mir a <risa> a mí eh, Esto es impresionante Pero llevamos 5 minutos de intro Y tenemos muchas cosas que decir y que hacer Así que, Borja, por favor, dale Hoy, Hoy en Gaming Room Después de ese drifteo remix comentaremos las últimas. ¿Eh? ¿Qué, qué? Un, un remix maravilloso. Hoy, ha sido, hoy, ha sido hoy. el mejor remix. Oh, oh, oh, hoy en Gaming Room. Oh, oh, hoy. hoy en Gaming Room. En los ochenta es todo muy dinámico. Vamos vamos. vamos. <ríe> Venga. Gente, Genre. hemos venido con un buen cargamento de Monster este 2023, ¿eh? Eh... Que me, ¿Me puedes dar paso otra vez <risa> paso. Paso a Borja? Ya paso. Quiero que me des paso otra vez. Otro, Borja? Hoy, en Gaming Room, comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la presentación de NVIDIA, el High on Life y el Project Leonardo. También hablaremos sobre el declive del multiversus, que viene fuerte, <risa> los sistemas de migración de Ubisoft y las últimas decisiones de Reino Unido sobre la compra de Activision Blizzard. Y como Gaisca no, no ha modificado el guión, <ríe> no vamos a tener una recomendación por parte de Arca, sino que vamos a hacer el review del año pasado, de lo que nos dio el año pasado, no y más. de lo que esperamos para este 2023. ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus, y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y vamos a empezar hablando de las presentaciones que hemos tenido, y sí, presentaciones en plural, por parte de NVIDIA en este nuestro CES 2023. Que posiblemente lo van a cubrir mejor eh, nuestros amigos de Enredando, con Miquel Carmona, que está ahí fuera, y con Íñigo Sendino, que está aquí dentro. Y también en San Easear, con Íñigo Sendino, que está aquí dentro, y con Borja Arbosa, que está en su eh, paradero natural, las simulaciones de este entrenador. Nada, mentira. Lo que pasa es que tenemos muchos audios de Borja. Es que tenemos muchos audios de Borja, realmente. Muchísimos. Perdón, ¿podemos hacerle, ante... una, podemos hacerle una IA a Borja Rollo que, que, que un sintetizador <risa> Diga palabras suyas Hola, soy Borja hermosa Y esas cosas ¿no? Eh, estaría muy gracioso, honestamente Por sí, cierto, tenemos a DJ agradable. Patu en el chat también, buenas tardes Pero vamos a hablar de envidia, que es a que hemos venido En el CES se han presentado muchas, tipo Muchas mierdas eh, Entonces, una de las cosas más tochas No he muteado el móvil eh, Que se ha presentado, <risa> han sido las gráficas <risa> para portátiles Esto es el verdadero especializado es verdadero... en videojuegos no mutea el móvil al entrar en el estudio Se me ha olvidado ¡La ha caído DJ Ipatu! ¡Le ha caído la suba a DJ Ipatu! ¡GG's! ¡GG's! Ahí está. Yo Ahí cumplo está. mi palabra, yo cumplo mi palabra Ahí Impresionante, tenés. impresionante, impresionante. En cualquier caso, eh, hemos visto las tráficas para portátiles, que es algo bastante raro. ¿Por qué? os lo voy a explicar. Por si no lo sabéis, de la última serie de, de NVIDIA, de la serie 30 de NVIDIA, eh, las eh, gráficas que hemos tenido para portátiles han sido la 3050, que ha sido la ganadora por defecto, porque permitía crear portátiles con un pres, para gente con un presupuesto bastante más bajo, he visto portátiles con una 3050 por 650 pavos, 700 pavos, que no están nada mal. Eh, también para la gente que tiene una gota más de presupuesto, ya nos íbamos a 3060, con 900, 1000, 100, 1200 euros. Eh, y luego sí que he visto algún portátil con una 30-70 Ti y con incluso 30-80. Pero si era una fumada. ¿Qué pasa? Aquí nos han venido de primera si nos han dicho portátiles con 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Desde lo mínimo hasta lo máximo. O sea, ya está. Y lo mejor de todo es que, como tanto le gusta envidia NVIDIA porque le encanta, las topes de gama van a salir antes que las de gama más media. Eh, los primeros portátiles que vamos a tener con gráficas de serie 40 van a ser los portátiles con gráficas 40, 80 y 40, 90 que van a salir el próximo 8 de febrero y eh, los portátiles con 4050, 60 y 70 van a salir el 22 de febrero y estamos viendo ya las especificaciones en pantalla si es que están... No están, van a estar ahora <risa> Básicamente para que veamos las. ¿Quieres, ¿Quieres que te las ponga? Sí, ¿quiere pome Las de las, 4080, las va, va. y 4090 Ahí está Tenemos las especificaciones de la 4080 y la 4090 Mobile Las versiones de portátiles Que estáis viendo que Spoiler, dan puto miedo Os Estamos hablando de 9700 eh, núcleos CUDA Y 7400 Hay un, un aumento bastante tocho En núcleos de la 4080 a la 4090 ¿Qué opinas tú de esto? José porque realmente de la 4080 a la, la 4090 hay un cambio de precio, voy a decir, eh, considerable. Considerable es poco, eh. Estamos hablando de que hay, son 1.500 pavos de la 4080 frente a los 2.000, 1.900, sí, sí, sí, 2.000, que son que ya son, la 4090. Es una locura, es una locura. A ver. ¿Cuánto crees que puede costar un portátil con una 4090? Es que claro, si la 4090 ya te vale 1.000, 1.600, 1.700, imagínate un portátil, sabes que tienes que meterle en lo demás. Yeah. Yo creo que 2.800 estaría rondando un portátil ¿eh? Yo estaría tirando ya hacia los 3K sí. Y lo gracioso es que ya tenemos muchos eh, Muchos modelos creados Y otro dato curioso Uf. Tal cual, y luego es, son, son eh, Para ser exactos, 170 modelos de portátiles Que han sido confirmados Es bastante borrada bastante Y luego hay una cosa muy curiosa Y es que es la primera vez Que un modelo 90 de una gráfica Sale para portátil porque no hubo eh, portátiles con 3090 Yo toda la vida he estado esperando Buscar un portátil que tenga una 3090 Una 3090 Ti Para especular con el precio No había No ha existido y Diego, me vas a poner por favor otra vez la, la, Los gráficos anteriores De la 4090 y la 4080 Mobile eh, Más que nada porque quiero que veáis También una cosa muy importante Que son las frecuencias Que si os fijáis Son muy variables Estamos hablando de Las frecuencias de, de la memoria Lógicamente Estamos hablando Perdón, de reloj eh, Estamos hablando de que la 4090 Tiene desde 1,4 GHz Hasta 2 exactos y que la 4080 Mobile es desde 1,35 hasta 2,28 Sí, la frecuencia de reloj es más alta en la 4080 Eso también se cumple en las gráficas de escritorio Está hecho a propósito, pero sí que es verdad que tiene menos núcleos eh, También el consumo de la 4090 A pesar de que tienen el, el mismo consumo de punta el, la frecu la, el consumo base es más alto en la 4090 Son 80 vatios de base y 60 vatios de base en la 4080 y en la 90 respectivamente y bajamos obviamente la cantidad de gigas que tenemos porque no hay tanto espacio para meterlos Entonces eh, tenemos, eso sí, una cosa que me ha rayado es que es GDDR6 Tenemos 16 y 12 gigas respectivamente, el tope de gama y luego la siguiente Son 16 y 12 en lugar de ser, o sea, perdón, es GDDR6 en lugar de ser GDDR6X Que yo entiendo que el X es más potente pero también ocupa más espacio A mí me da miedo sobre todo el consumo de, de bataje porque realmente Tú piénsalo de la siguiente manera Un portátil tiene una batería que da lo que da y además se están poniendo mucha fumada porque una de las cosas que hemos visto, precisamente en esta presentación del CES, es el hecho de que eh, la idea es crear ahora portátiles de 14 pulgadas. Tú sabes que habitualmente los portátiles que llevan gráfica dedicada son de 15,6, de 16 y de 17,1 pulgadas. Ya. Que existen. El estándar son 15,6, pero luego también hay superiores. Imagínate meter en 14 pulgadas una gráfica de este calibre. ¿Qué puede significar eso? <risa> Los que sí que veo algo más factibles yo creo que son La 40, 50, 60 y 70 Mobile eh, Que van a salir el próximo 22 de febrero Y que también tenemos sus, sus especificaciones eh, Pregunta Diego, ¿tú que si sí corre el GTA Yo creo que sí eh, No, eh, no corre ni el Minecraft sí, sí, sí, sí. Y es gracioso el hecho de que realmente Es muy complicado porque las gráficas de Mobile Lógicamente siempre están por debajo de las, de las gráficas de, de escritorio Estamos viendo aquí que una de las cosas que me interesan son los núcleos CUDA Al fin de cuentas la frecuencia es más... Yo creo que se tiene más en cuenta a la hora de, de videojuegos Y la cantidad de núcleos CUDA a la hora de procesos un poco más profesionales De renderizado y demás Estamos viendo que la 4070 son 4600 núcleos Frente a los 3000 de la 4060 y frente a los 2500 de la 4050 Aún así yo creo que la, la 4050 va a ser la gran ganadora No solo por eh, rendimiento, sino por precio. A fin de cuentas, teniendo en cuenta los precios a los que están saliendo gráficas, y vamos a comentar después la 4070Ti, pero en principio habían avisado de que salía a 800 dólares pre-tax, es decir, antes de meterle impuestos y <risa> miadas. eso es, antes de meterle impuestos, teniendo en cuenta que la 4070Ti iba a salir eh, a 800 dólares, yo creo que una 4050 podría, podría, podría, antes de inflación y antes de especulación eh... Tener un precio, vamos a decir, asequible. Yo te estoy hablando de a lo mejor 1000, 1200. Por un portátil que a día de hoy, para un portátil gaming, no está mal. O sea, quiero decir, es, son, son cosas potentes. También es verdad que me sorprende el, el hecho de eso, precisamente la cantidad de núcleos que tienen. Más que nada por hacer una comparación muy básica, porque Ay. la 4060 mobile son 3000 núcleos CUDA. Tú y yo, en nuestras 3060, tenemos 3500. Ya. Yeah también es verdad que vemos una vez más las variabilidades de clock que son fumadas vamos desde 1.4, 1.6 a 2.3 cosas así y también que el consumo de, va de, de vatios Baja a 115 digo Yo antes que un, un portátil me pillaría siempre Una PC sobre mesa ¿no? Sí, pero sí que es verdad que hay, hay ocasiones en los que Si eres una persona que tiene que renderizar Que tienes un portátil de trabajo Porque a fin de cuentas son portátiles de trabajo mm. eh, Porque tú no te compras un portátil con una 4090 Para gaming, o sea, lo siento no, pero no, no. no Lo siento pero no Si o sea, tienes pasta guópata, o sea, si es... tienes pasta para un portátil con una 4090 Te compras un, una torre gaming como una yeah. casa mm -hmm. Pero una torre con, un portátil con una 4090 No te lo compras para gaming, te lo compras por porque eres una persona que hace trabajos de renderizado de imágenes y tal Y te mueves sí. mucho por el mundo y lo que necesitas es algo portable uh -huh. Que es lo que suele ser eh, real, básicamente Y a mí precisamente me gusta mucho el, el concepto de los portátiles Porque esto se le denomina portátiles gaming Y cada vez están dejando de serlo más sí. Eh, hablando de precios, por cierto Aquí en el chat comentan Tanto sí. Salva como Dani Que probablemente serán eh, los de la 4080 y el 4090 Sobre 3000 euros eh, en adelante eh, Salva nos dice guarden el comentario Hagáis <ríe> que le acaba de sentar El trago de Monster la, la el ahí un ataque, chaval. Está muriéndose le ha dado un Tres ataque? de los grandes hostia que los portátiles con sí. 30-70 los he visto por dos y por menos le va eh, ataque al pobre es que... Dani también dice que más con lo que se flipa en, en vida con sus precios de primeras también esperaban tu rajada de, lo, de la 40-70 o sea, ahora, ahora hablamos de eso ahora eh, de eso. preguntan a ver si corre el GTA el tofu el solitario el crisis <risa> eh, el yo, le yo le hago a mi padre una torre de 3000 euros con una 30-80 con mi no padre, sé qué no, no, mi padre tiene WhatsApp. <risa> Mi padre, Age of Empires. Age <risa> of Empires, eh... <risa> eso es demasiado moderno. Ese, bueno, es demasiado. Ese ese ya Imperium 2. <risa> Mi padre, Doom. Punk. Doom base. Punk va o no va. <risa> es brutal. Eh, es, es impresionante. Y eso, que hay 170 modelos de portátiles ya confirmados. Obviamente, hay algunos que más Hay algunos que menos. Hemos visto este año pasado, eh, este 2022, hemos visto muchísimas veces el game. No sé por qué siempre el game, pero el game haciendo rebajas a portátiles de gigabyte. Yeah. portátiles de gigabyte con 3060 que estaban a 680 euros entonces, eh, por ejemplo yo adoraría, me encantaría honestamente, adoraría que Medion hiciese un portátil con una gráfica de estas pasa que Medion lo último que ha hecho Tocho ha sido el Eraser X10 Major que básicamente, para que te hagas la idea es el primer portátil que tiene una A770M, ¿sabes qué es eso? Intel ¿Eh? ¿Intel? Intel Arc 770M <risa> el tope de gama de las gráficas de Intel Mobile Bro. Impresionante eh, Pero sí, por ejemplo, los portátiles de Razer Son tocaros O sea, es, es lo que hay eh, Dices algo que siendo envidia de depredadores de tu dinero Me lo espero es, es, es, que un poquito, sí. es un poquito muy turbio Y vamos a hablar ahora de la, de la 4070Ti Que tenemos specs también con imagen Íñigo, creo sí, claro. eh, Si no me equivoco, para, para hablar de ella Estamos viendo, esto me, estos números me gustan muchísimo Son 7600 Casi 700 eh, Núcleo escuda y son 2,6 GHz de turbo Con base de, una base de 3,3 3, O sea, de 2,3, perdón 2,6 GHz O sea, que nuestra gráfica sin overclock Son 1,77 ya Que es una burrada esta mierda eh, Son 12 GB de, por fin, gracias GDDR6X <risa> A 192 bits eh, Esto se agradece, primero, porque Yo lo siento, lo siento de veras Pero a día de hoy, una gráfica De serie 30 si quieres hacer cosas de trabajo con 8 GB, se te queda corta. Yo lo siento, es así. Yo me he puesto a jugar al Spider-Man, que luego vamos a hablar de eso, pero yo he estado jugando al Spider-Man remasterizado este año, eh, y la gráfica, la VRAM de la gráfica, se me iba al 57%. Nuestras gráficas tienen 12 GB de VRAM, lo que significa que el 57% es algo más de 6. Échale que 6,5. Si tienes 8, se te come. O sea, se los come. Es impresionante. Eh, por tener DLS desactivado y demás. Pero bueno, en cualquier caso... Mmm, yo creo que 12 ahora mismo es estándar Y 6GDR6X mejor Y también tenemos consumos de la gráfica y temperaturas Estamos viendo que cada vez cuanto más vatios más temperatura nuestra... Claro. Obviamente porque La electricidad funciona así Cuanto más antes consume es porque correcto. genera Más de algo, correcto. normalmente suele ser Calor, correcto, pero sí que es verdad que esto Empieza a ser preocupante porque a la gente le puede dar que pensar en el sentido de, como estamos viendo La temperatura máxima de la GPU, la temperatura que va a tener Como tal, de objetivo, al estar al 99% 98-99% va a ser 90 grados, cuando habitualmente las gráficas De generación anterior intentaban no pasar de los 85 No solo eso eh, Te factura la luz No, la factura de luz es otra cosa, eh, es, es, es, la, es gracioso porque realmente Y tú lo estás viendo ahí Yo Tú, tú casi Tú punto Pero yo Podría tirar esto Mi fuente de alimentación Es de, 700, de 750 vatios La lea 600 Se supone Ahí está 650 Se supone que la potencia Requerida del sistema Son 700 Como tal lo que dice Es que Como estás viendo ahí En idle son 12 vatios en, Poniendo vídeos de YouTube Son 20 La potencia media de juego Son 226 Y la Cocha, cuando se pone al 96-97% van a ser 285 vatios Entonces, eh, como tal, te recomiendan fuente de 700 Que es lo, lo bueno O sea, no os fuméis con fuentes de 1600 vatios para la 30 90 No, o sea, no Y lo más gracioso de todo Es que, claro, esto Lo han comparado con la 3090 Ti Que es el tope de gama de serie 30 ¿Y cuál es lo gracioso? Se supone, habrá que verlo luego en benchmarks que lo veremos Pero se supone que triplica en rendimiento a la 30 90 Ti y tiene la mitad de su consumo Porque la 3090 Ti sí que es verdad que se va a los 400 A los 400 vatios Muy easy O sea, para la 3090 Ti sí que necesitas una fuente de 1000 Ya yeah. Entonces, eh, en el momento en el que tú dices Por la mitad de precio Que no va a ser la mitad, pero bueno En el momento en el que tú dices, por la mitad de precio Saco una gráfica que es 3 veces más potente, y aunque no sean tres me da igual Con que sean dos me vale, 2 veces más potente Y la mitad de consumo ¿Cuánto esto se va a acumular de 3090 ti ¿Quién las va a comprar? ¿Nadie? O sea, sí, la 30... Eh, eh, pero eso es bueno, porque el precio ¿sí? La 3090Ti está ahora mismo a 1.400 el, el precio, pavos precio, a, mil, así. a 1.400 pavos está la 3090Ti ¿Sabes qué te compras por 1.400 pavos? ¿Qué? Una 40-80 O sea, ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces? Que no tiene sentido. Eh, Salva dice que son equivalentes en rendimiento. Lo dudo. Personalmente lo dudo mucho. Eh, más que nada porque ambos son modelos TI. Y una es una serie más. Pero bueno. Eh, ¿Qué más tenemos para comentar? Ah sí, los precios. Como hemos comentado. Se pre-tax son 800 dólares eh, antes de, de que le apliquen impuestos. Según lo que han dicho, precio salida de 909 pavos. Hemos estado mirando en, en PC Componentes previamente... Y hemos visto precios de 900... Fuente de PC componentes. Fuente PC componentes. Hemos visto, no quiero decir, o sea, son los precios son los precios a los que compras aquí. Eh, son 950 la de Zota, que es lo más barato, y nos vamos ya a los 990, a los 1000 y a los 1150. Entonces no son 909, pero una 4070 y si realmente es, el, tiene el rendimiento que dicen que tiene, se van a vender como churros. Porque 1000 pavos por una gráfica que supera una gráfica de 1400 pavos y que encima consume menos... Es que te sale más barato en todos los sentidos. Yo creo, que, yo creo que es una estrategia para que los que no tienen dinero se puedan comprar a 360. Es que tú, tú, piens, tú piénsalo. Tú piénsalo. Realmente es, es, un, es algo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, a fin de cuentas necesitas una fuente de alimentación de menos potencia, por ende te va a salir más barato. La gráfica es más barata, por ende te va a salir más barato. O sea, al fin, a fin de cuentas es un setup que ya de base te va a salir más barato. Completamente. Bueno, está, está, montándose, está montándose aquí la, la polémica con respecto a ti, Gaiska. Ah, ¿a mí? Dice, ¿Qué, ¿Qué me pasa a Dicen a que el, el Gaiska comunica como de Gref esto, lo dice <risa> DJ Patux, el, y, y, y mi hermano... Ya me lo dice, ha dicho previamente. Mi hermano dice, yo creo que no. <risa> y Salva dice, espero que no. Yo ¿sabes? creo que no, aquí Ah, no. Es que Digref siempre gana, tío. Igual, igual está respondiendo a otra cosa, no, no lo sé. Salva <risa> dice yo... que no tiene sentido poner una gama 70 a ese precio. Ya, te explico qué es lo que ha pasado. Que en Villa no puede seguir subiendo precios. ¿Por qué no puede? Porque el, el precio de salida de la 30 60 eran 320. 25 pavos. Y hace literalmente 5 meses estaban a 460 y superiores. No puedes hacer eso. Porque sabes perfectamente que tal y como está el mercado de hoy en día, la inflación va a hacer que escale. Entonces, escala, escala porcentual. O sea, si el precio base son 325 pavos, prepárate a tenerlos a 4 y a 420. Eh, si el precio está en 1000 pavos, prepárate a tenerlos a 200, 300 y 400 pavos superiores. Claro, ¿qué vas a hacer? Sacar como ha pasado con la 4090 una gráfica que se supone que tenía que salir a 1300 pavos y que salga a 2K. Que no, no tienes otra manera sino de competir con el mercado Es que no tienes O sea ¿Qué vamos a hacer? ¿Empezar a meter y meter y meter más precio y más precio y más precio y más precio Hasta que montarse una torre sean 7000 pavos? No hay manera No hay manera de hacer nada Por eso están intentando abaratar yo creo Porque realmente el mercado está rotísimo O sea, no, no Makes no fucking sense Eh. ¿Qué más nos comentan? Dice Salva que sencillamente no tiene justificación Posiblemente Dice también tu hermano niño que no hay que olvidar que la 70 es gama media-alta, no tiene sentido que llegue a ese precio, ¿correcto? O sea, como tal, eh, y con, la, con la serie 30 se, se comentaba, la, la 3050 era gama baja, la 30 60 es gama media-baja, la 40-70 es gama media-alta, y luego la 80 es gama alta y la 90 es gama entusiasta, que se dice. La, la gama, <risa> fúmate 4 por. La gama, yo voy con todo, la gama, me he soltado los billetes. Gama, damn. Eh, básicamente eh, ta, ta, ta, ta, ta. Y dice Salva, ya claro, claro Y que dirás lo mismo, una 40-60 a 600 euros Tú piénsalo, la 3060 a ¿qué precio ha salido? La 40-60, ¿qué precio debería salir? Es que ahí, ten, ahí tienes tu respuesta Es que no puedes duplicar el precio de una gráfica de salida Es que no puede, es que no tiene sentido La respuesta a todo esto, por cierto De los precios es que NVIDIA va a hacer lo que les salga de los cojones NVIDIA va a hacer lo que le salga de los cojones o sea, Pero NVIDIA que... va a hacer lo que les salga de los cojones con razón, ¿sabes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo su alternativa es Radeon, y la gente se está dando cuenta de que, uno, yo odio Radeon, empezando por ahí, pero eh, la gente se está dando cuenta de que Radeon está hecho para gaming. Es que en vida que a veces está menos destinado a gaming, en vida está destinado a, a empresas, está destinado a trabajo, y lo vamos a explicar ahora por qué, porque también han salido otras cositas muy monas. Eh, pero como tal, en vida no está destinado ya nunca jamás a gaming, como tal, porque las gráficas realmente que te puedes permitir son las de gama media-baja, eso sí, con precios decentes <risa> para hacerte <tu> un <risa> presupuesto de 1000, de 1100 pavos, pero es que no hay otro, no hay otra manera. Ya, o sea, ya, si tú quieres hacer un, mandando a dormir, ¿eh? Si te tú te quieres mandando tener una gráfica de trabajo, una gráfica de trabajo de envidia, prepárate para soltar 700, 800 pavos. Es que no hay otra manera. Salva, esto es tu culpa, eh. O sea, el que le ha despertado ha sido tú. O sea, te digo más. Es lo que hay. Envidia nos ha abandonado. Eh. Sí. ¿Qué opinas tú de la 4070T como tal? Y de estos precios. A ver, si la locura de los precios, tío, me vuelve loco. Se está haciendo una fumada. Pero si, quiero decir, por mucho que la gente diga, no, nos vamos a en radio tampoco se queda muy atrás. Que una 6700XT son 500 pavos, eh. Yeah. 500, 550 pavos. O sea, para gaming sí. ¿Para gaming necesitas 500 pavos en una gráfica? ¿En serio? ¿A ese, ¿A ese calibre estamos llegando? Y por suerte ahora, por suerte, eh, NVIDIA y AMD están metiendo sistemas como el DLSS, que vamos a hablar ahora de él, pero como el DLSS que permite renderizar las cosas a menor escala y luego hacerle renderizado y luego escalado por IA y cosas raras para que al menos eh, con esa tecnología puedas, con una gráfica de menor calibre, tener mejor rendimiento. Pero aún así, insisto, ¿400 pavos por gama media baja de gráficas? Ya... Yeah. ¿En qué mundo vivimos? Ahora, dale a los siguientes Me gustaría temas. saberlo. Eh, más cositas. Eh, cositas importantes. Cositas muy importantes. ¿Sabéis qué es el GeForce Now? Sí. Por si no sabéis qué es el GeForce Now. Eh, tenemos básicamente... con GeForce Now es un sistema de suscripción que nos permite jugar en la nube. Que nos permite jugar en servidores de NVIDIA. Que de hecho, dato curioso, y esto lo he descubierto y eso salvaba para ti. Los servidores de NVIDIA de GeForce Now van con Threat Reapers. Importante eh, Pero básicamente son servidores en los que tú puedes jugar en la nube Y hay una cosa que me gusta mucho Que hay tres tiers Y uno es gratis Gracias NVIDIA Entonces eh, el primer tier es gratuito El segundo es el tier estándar vamos a decir por 10 pavos mensuales Y el tercero es el de 20 pavos Hasta ahora el de 20 pavos eh, Funcionaba con, con 30 ochentas el tier de 20 pavos. Básicamente lo que te hace es meterte en cola antes. Porque a fin de cuentas no dejan de ser cola. Eh, y, y funciona con 3080s. Eh, y ahora han dicho... GG, actualizamos a 4080s. Ya está. Y aparte te metes en los juegos, Eso como siempre. Eso no cambia. Pero honestamente a la gente que tenga patatas de portátiles o ordenadores. Os recomiendo muy altamente este sistema. Yo lo he probado por mí mismo. Ya le haré una review en un vídeo o algo. Es la hostia. Eh, además de eso. Del SS3. Que es la tecnología Deep Learning Super Sampling De la Serie 40 de, de gráficas eh, ¿Qué han hecho? Meter más juegos, básicamente, igual que están haciendo Porque es gracioso, eso no ha parado todavía, el del SS2 También está metiendo más juegos, que es la de La de la serie 30, la de la nuestra Y luego está el del SS original, el 1, que es el de la serie 20 Básicamente RTX, ya está Y luego, cositas importantes El NVIDIA Studio, cositas de NVIDIA Studio Es decir, herramientas para profesionales O para gente que simplemente quiere hacer gilipollas como yo Eh... Lo primero, NVIDIA Omniverse, ¿Qué es esto, un sistema por el que tú puedes interconectar muchas aplicaciones y muchos programas Y interconectarte tú con tus amigos y hacer trabajos y cosas Que está todo guapo, porque una vez más, por mucho que NVIDIA cobre un huevo por sus gráficas, que me parece todo mal Todas estas mierdas son gratuitas entonces el DLS se viene implementado, el GeForce Now tienes el este base, que no hace falta tener una gráfica de Nvidia para utilizar el GeForce Now, pero bueno. Eh, entonces el GeForce Now tiene un tier gratuito, el Omniverse tiene un tier gratuito en el que puedes conectarte con una, un, una persona, o sea, trabajar dos personas, que básicamente está hecho para gente chiquitita que no pueda pagar. Eh, no, pues Omniverse expande, que va a tener mejoras en Blender Blender, esa herramienta va Para hacer cosas en 3D Y más herramientas de inteligencia artificial Y luego tenemos una cosita que me gusta muchísimo Y que estoy esperando ver que sale de aquí Que es el NVIDIA RTX Remix ¿Qué es esto, José Andrés? Es que tienes cara de que lo quieres decir tú. No, Tengo no, no. cara de... Dilo tú, dilo tú. El RTX Remix va a abrir su reaccess pronto. ¿Qué es el RTX Remix? Se trata de una herramienta de modding que permite modificar juegos antiguos para incluir ray tracing, texturas mejoradas, del ss 3 y NVIDIA Reflex. Básicamente viene NVIDIA, te da una herramienta completamente gratuita y te dice modea juegos antiguos para que se vean de la hostia. <risa> Siglo XXI, let's go El primer Doom a 10.000 FPS con, con tremendos paisajes Correcto, eh, de hecho dice, nos dice Salva Que el en resumen, Quake 2 RTX importa Portal RTX, entre otros Básicamente, que podía, que podía haber hecho eso El Counter Strike 1.6 RTX <risa> XD eh, ese, ese es el calibre eh, Luego tenemos también el NVIDIA Broadcast Que va a recibir más funcionalidades Que lo vamos a ver en vídeo ahora eh, ¿Qué nuevas funcionalidades para ser exactos? El eye contact, algo que mucha gente Habría querido en cuarentena, ¿no es así? Sí, sí, sí, sí en cuarentena, chaval, te pones así sabes, miras el segundo monitor un libro Lo que, es que permite el eye tres... contact es lo que estáis viendo sí, ahora mismo que... en, en pantalla Que es cuando tú estás mirando a otra parte Como tal, eh, por inteligencia artificial eh, Lo que hace el NVIDIA Broadcast Es eh, hacer que tus ojos Estén mirando al, a la cámara Es que estén mirando a donde, a donde Como tal deberías estar mirando eh, Si estuvieses mirando a la persona A través de, de su alma, a través de la cámara eh, todavía le quedan mucho por pulir, se nota en los vídeos, pero sí que es verdad que es un avance muy tocho y que esto puede dar bastante miedo, ver, empezando por dar bastante miedo por, por como está ahora, o sea, eso le cuela a cualquiera ¿eh? Eso le cuela a mucha gente, no, pero si te fijas, sigue teniendo movidas, o sea, los, los ojos se mueven de sitio no están completamente centrados, es un poco más bug En, en la cuestión de la persona que estamos viendo ahora que tiene rasgos asiáticos, sí que es verdad que en ese caso creo que es un poco más fácil por, porque tiene los ojos más abiertos, pero el chico que hemos visto antes sí que es verdad que los tenía un poco más entrecerrados y era más jodido hacer esto bien porque claro, cuando, en el momento en que tú mueves la cabeza ya es cuando se descentra un poco yeah. eh, le queda por desarrollar, pero esto da miedo y luego lo último que tenemos es el NVIDIA Canvas, que os recomiendo a todos los que tengáis una gráfica RTX probarlo que básicamente es un programa que permite de dibujos de mm, un puto crío o sea, cuatro rectángulos hace un paisaje él solo, por IA También os digo, preparaos para que 5,5 5 gigas de VRAM de vuestra gráfica se vayan a tomar por culo eh, Pero da igual, porque es la hostia Así que para la gente también que quiera desarrollar eso, paisajes, para imágenes, para inspiraciones, para lo que sea Pues está muy bien Yo una de las pruebas que hice fue copiar una foto que me habían pasado con, con la IA Y no solo copiar la foto, sino que quedó mejor eh, Da puto miedo ¿Pero qué vamos a ver de NVIDIA? Ni puta idea. Durante este año tenemos mucho tiempo para comentar sus noticias y sus cosas, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Nos comentas salvo por el chat que Nvidia nos ha abandonado suena Drimón? Sí. <risa> eso, eso, todo eso ya eso, eso lo es, noticia, eso es una referencia para José, es que tiene que serlo. Eh, vale. Pues Íñigo, creo que Mira. me toca darte paso a ti. ¿Ah, sí? Porque yo. vamos a hablar de una empresa que de la que vas a hablar tú, porque yo no. sé yo? <risa> o sea, tú no vas a hablar de AMD. Yo habla... Sí, yo voy a hablar para meter miedo después. Tú no vas Pero a hablar ahora de AMD no. porque tú a eres un y, no vas... y no vas a hablar de AMD. A, a dormir, a dormir. Vale, pues eh, que me apliquen el NVIDIA, ¿cómo era? El NVIDIA Broadcast este, por <risa> <habéis hecho. risa> Mira, tú, tú mira ahora mismo Íñigo, tú mira, tú mira la pantalla sí. tú mira la pantalla Entonces, sí. para la gente que nos estáis viendo en vídeo Si tú ahora mismo tienes que hacerle a Íñigo Lo del Envidia broscas, ¿Cómo coño se lo haces? Porque no se me ve la ¡No la puedes! Nada. Es que no puedes no Es que se encima lleva gafas o se, o se pone en plan así Tendremos que hacer la prueba De sí. la Envidia broscas con Ali contact Con gafas Hay que hacer la prueba oh. Pero bueno Todos aquí bueno, somos no. ciegos No, tú no No, no yo no. Eh, no No, yo no <risa> Él dice que no se dio <risa> yo, no, yo no llevo gafas ni lentillas Bueno, vamos a ver eh, En el CES también se han presentado Obviamente Nvidia han presentado sus movidas Pero eh, AMD también Y han presentado en concreto Su eh, línea de gráficas para portátiles La 7000M eh, Que son los modelos de la, siete, de la serie 7000 para portátiles que cuentan con la arquitectura RDNA 3, eh, se han anunciado de momento la RX7600XT, también la 7600 sin XT, la 7700S y la 7600S. Amigos, eh, las letras y los números no, o sea, quiero decir, NVIDIA lo hace mejor. Eh, la verdad que sí, honestamente, sí, o sea, yo lo siento, lo, pero sí Lo de las nomenclaturas me, me vuelve... Lo... Yo lo siento, pero sí O sea, quiero decir, eh, envides es que no tiene, no tiene nomenclaturas para las gráficas O sea, me, perdón, sí, tiene la Super, la Super, no, no, no, la T no, no, y las de móvil no no, no, no, no hablo de nomenclaturas nombres Hablo de a la hora de nombrar, o sea, no, no es nomenclaturas letras A la hora de nombrar las gráficas es 70, 80 y 90 Pues estos es 7600 M ese. No. Bien. A ver ¿Qué, si te ¿cuál es? <risa> Sí, <risa> ¿Cuál es la movida? Que el rendimiento es un 29% superior a la generación anterior en juegos a 1080p. Eso es lo que me da mucho por culo de AMD. Que como tal no están preparando sus gráficas para 2K. Que 4K ya, ya ni te hablo de 4K. Pero es que no están preparando sus gráficas para 2K. ¿Por qué? Porque están hechas para jugar y no para nada más. ¿Y a qué coño jugamos? A Full HD. También te digo que igual una, una parte del tema es que eh, pantallas de portátil más allá de 1080, hay muchas. Hay muchas de 2K. Últimamente ya hay muchas de 2K. Sí, seguro. Hay las suficientes como para sí no sé. ¿Are you sure about that? No sé, yo no he visto muchas, pero bueno. Eh, en cualquier caso, los portátiles con estas nuevas gráficas está previsto que salgan en la primera mitad del año. ¿Cuándo? A... Ah. Ah, ¿Quién sabe? Y Ay. quiero remarcar que dice Salva, espérate a ver los hacen para portátil. No te preocupes, es nuestro siguiente punto. Y efectivamente también han presentado los procesadores que van a ser los de la serie... Espera que lo lea ahora. 7045HX... <risa> De 16 núcleos, 32 hilos y soporte para memoria DDR5 Y los de la serie... ¿Por qué son series si tienen ya números enteros? O sea, quiero decir, ¿las 7045HX es una serie o es un procesador en concreto? No entiendo nada, AMD, por favor, o sea... Ah, por... vale, acabo de entender por qué es la serie, y... supongo ¿Por qué? Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 Ok eh, Y también los series eh, 7040 eh, pues bueno, bien eh, Todo es bien, todo es muy, muy a gusto Muy bien Es que habéis visto la cantidad de mierdas que nos ha presentado envidia De esto para trabajo y el DLSS y no sé qué Y eso AMD solo lo hacen presentaciones tochas Y en este tipo de presentaciones, de presentaciones simplemente suba. Pero esto bueno, es lo mismo de siempre Aquí lo único que interesa O sea, quiero decir esta, esta serie de ferias yo creo que ya Interesan cada vez menos lo mismo que el E3 Y lo mismo que el resto de, de ferias Grandes porque no tienes tu espacio de protagonismo, tienes que compartir el espacio de protagonismo con otras 50 empresas. Entonces, eh, esto es lo mismo que, que he dicho siempre con el tema de las ferias, eh, ¿a esto a AMD le viene bien? Pues igual no. A ver, yo te lo digo de la siguiente manera, eh, la gracia está en que si eres envidia o si eres AMD, tú no compartes protagonismo con el resto de ponentes, el resto de ponentes comparten protagonismo contigo, que es diferente, es decir eres te, envidia, va a venir todo puto dios pero, a ver tu presentación. Pero tienes al rival justo delante. Y el rival también te va a comer el tiempo Y de hecho lo hemos visto en, en nuestro propio programa Es decir, eh, hemos hablado eh, casi media hora de, de NVIDIA Para hablar 10 minutos de AMD Porque no han presentado más Entonces eh, a ellos igual ¿Y porque, no les porque igual porque no nos interesa también. presentar aquí Les interesa presentar en otro sitio para que nosotros hablemos media hora de ellos En vez de NVIDIA pues cuando veamos esa presentación la comentaremos, pero es que no es el caso, lo que han presentado es esto. O sea, la, y comentaremos la presentación, ¿sabes por qué? Porque los odias. Correcto, porque quiero seguir riéndome de ellos, lo Perfecto. siento, es así. No, fuera es coñas. Eh, a mí los radicen me están cada vez llamando más la atención por el asunto de cómo. de eso, la estructura que tienen, las velocidades de, de RAM que manejan y demás, pero sí que es verdad que en gráficas, lo siento la mitad de las gráficas de Radeon están hechas por ensambladoras que no saben lo que hacen, y la otra mitad son las buenas si queréis una Radeon buena, os vais a Safire. insisto, si queréis Radeon que sea para gaming, porque los drivers XD, y las tecnologías que usan XD también, o sea, a ver cuando vais un Omniverse de Radeon, porque, spoiler, no lo vais a ver eh, joder, ¿no? Yo, quedo, yo pues, quedo muy a la espera De ver qué cojones hace Radeon Porque en la última presentación Ya intentaron decir Nos vamos a poner a la altura Y vamos a sacar Igual que tienen el, el, el Joder El GeForce Experience En dijeron que iban a sacar algo parecido e Igual que teníamos el DSS Dijeron que iban a sacar algo parecido Yo sigo esperando A que realmente esa mierda se cumpla Porque hay muy pocos juegos Y muy pocos programas Que están optimizados Realmente Para Radeon Casi todo tira envidia Porque es el líder de la industria Cuando el director del programa Sintacate de aquí se va, eh, no sé. Vamos no, o sea, a la música, esto ya se terminó la noticia y vamos a la siguiente. O sea, esto ya no hay más. Dice no no DJ Patu que quién es Radion. ¿Quién es Radion? ¿Quién es Radion? ¿Quién, es Radion? <t> <t> ¿Quién sos Radion? Vamos con la siguiente. En fin, ahora. No te lo habéis, chavales. No te lo no, no, no, no, no, no va Nada, vamos a hablar del High On Life. Se trata de un videojuego cre... de disparos rollo Metroidvania desarrollado por Squatch Games. El estudio, de hecho, eh, fue fundado por el creador de Rick and Morty, nuestro querido Dan Harmon que pues os dejamos un vídeo para que lo veáis un poco y nada, el juego pues eh, va rompiendo la cuarta pared, tiene líneas de diálogo ocultas. Eh, aparte, ¿sabe cuándo estás espirroneando o sea, esto, está es esto es esto es porque de... te lo dice encima. Sí, te dice, eh, eh, eh, chaval, cuidado que no corras. ¿eh? No, no, literalmente, literalmente <risa> viene el arma y te dice, estás, estás, sí, ¿no? O sea, eso no, eso no era lo que tenías que Digo, no, sí, eso, eso no tenías que hacerlo. ¿Estás haciendo speedrun? Creo que estás haciendo speedrun. Bueno, me, me, me parece bien, sí, no. Apoyamos esas prácticas, <risa> no, sí, muy bien, buena <risa> suerte, Consigue el récord del mundo. <risa> literalmente, y luego al final te dice, eh, rollo, vale, eh. Como te ha saltado todo, te lo voy a explicar, vale, esto es lo que ha pasado Lead, es que es gracioso, <risa> coges, te saltas una zona Porque sobre todo los speedrunners ya han visto que hay una zona Como que te la puedes saltar Y, y lo que hace es, como te saltas una pelea Los enemigos de la pelea te dicen Oye tú, guatafaca, ¿a dónde vas? Y el arma se pone en plan No, lo siento, es que no tenemos tiempo Bueno, va, chao pero es increíble, te lo juro Y al de, al de un rato sí. coge y te dice Bueno, sí, eh, ¿te acuerdas de este punto que te ha saltado? Sí Pues te decían que no sé qué y no sé cuántos ¿Que ¿Por qué lo sé? Ah, no preguntes plan, es, hay, es así hay, hay una cosa del juego, tío, que, que he visto me, me ha salido en TikTok eh, me, me, me quedé todo rayado tío. Hay una parte en la que te encuentras con un niño Que es un cabrón, ¿vale? El niño sí, es un cabrón me acuerdo. Te empieza a pegar, a empujar, no te deja pasar de zona Es estana, verdad Y... Que, que se le puede reventar <risa> Sí, Es gracioso porque además <risa> el arma se pone en plan No nos vamos a rebajar a eso No, no, en plan, no por favor No, no, no, no, no, no le vas no no, a... No. no, por favor, no le dispares. No Es que si, si, si le matas Luego más adelante te encuentras a su madre Y dice guau, que hijo que es, es un poco pesado Pero es muy bueno No sé qué Y esperamos que él sea el futuro de la familia Es la polla, tío Es, es brutal Total, Porque además que, luego cuando, sí, cuando sí, le disparas sí. el arma Se pone en plan ¿En serio? ¿En serio acabas de hacer eso? En plan ¿Estás bien de la cabeza? <risa> Yeah. Es impresionante, o sea, las roturas a de cuarta parte son la hostia. Imagínate tener ver, un narrador sí, sí. y que el narrador esté en tu mano y que dispare balas. A mí me encanta el humor irreverente que tiene Dan Harmon. Es la a hostia. A la, de, a la hora de escribirte el juego. Literalmente es sí Y lo mejor es que ha habido gente que lo ha criticado porque las misiones hacen repetitivas, los combates hacen repetitivos, pero es que la rotura de cuarta parte vale la pena. Es que me da igual. Al final, o sea, yo creo que el juego no, no, en plan, no recae en su humor, o sea, no, en su gameplay, sino en su humor. Es eh, lo que sí, decir? Sí. Plan, La gracia del juego es reírte un rato, pasarte las risas y ya está. Tú sabes cuánta sí. gente critica el lore de Rick and Morty. Sí, sí, sabes, cuando la gente lo critica, sí, sí, sí. ya, pero es que las roturas de cuarta pared, o sea, es, es que son brutales. O sea, vamos vamos a contar un poquito de, de, de off-cameras. Eh, aquel día que quedamos todos juntos para ver Ricky Morty, cosas que no vamos a decir y cosas que no vamos a decir, cómo, que quedamos qué, para ver Ricky Morty? Qué, qué estoy viendo. A ver, no, va, estuvimos viendo a Ricky yo, Morty, estuvimos viendo a Ricky Morty, o sea, que hicimos un challenge de beber. Ah, vale, bueno. Entonces, pero bueno, que estuvimos viendo Ricky Morty y que realmente, o sea, a mí me encanta porque yo no había visto nunca Ricky Morty y realmente las roturas de cuarta pared son una y otra y otra y otra y otra. Y estás rayado de las últimas tres y la vuelve a romper, se la suda completamente, o sea, se carga tu cerebro y es como what the fuck. No, no entiendo nada, pero me encanta Y eso, el, el juego ha triunfado en PC y en Xbox realmente. Lógicamente, o sea, es, es absolutamente brutal Yo de hecho lo tengo en pendiente de probar Es solo que no ahora que está a 50 pavos Así que miraremos cómo buscarlo También para la gente a la que te interese ¿Por qué PC y Xbox, entre otras? Porque está en el Game Pass eh, Si tenéis el Game Pass y no sabéis qué coño jugar Honestamente, dadle un trail lo merece vamos a hablar de la última fumada de playstation 5 venga project leonardo vale he dicho fumada sí ¿Es una fumada que tiene propósito bueno? También Eh... ¿Dónde lo ha presentado? Diosito, ¿Dónde pero, ha presentado pero, Sony esto? <risa> en el CES Una pardon, vez más Lo tengo que poner Bueno, sea, lo vamos yo, a poner porque podemos, tenemos imágenes Ahí está. Es Ahí está Esto es el Project Leonardo eh, Esto es un mando de Play 5 Para jugadores con discapacidad ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que en su, en su presentación del CES eh, Las PlayStation VR2 fueron las protagonistas Esto es lo que más ha calado O sea, durante la presentación Le dieron muchísimo bombo a las VR2 Sí <risa> Pero esto es lo que realmente después la gente ha dicho, coño, está guay. Eh, Sony cada vez está apostando más por la accesibilidad en sus juegos, lo que no está apostando es por la accesibilidad de la gente con billetera reducida. Eh, ya, ya, ya, totalmente hecha, Y tal y sí, como sí, se ve sí. en las, en la cantidad de opciones de personalización, como por ejemplo que tenemos en eh, The Last of Us, parte 2, o en God of War Ragnarok, que hay muchas opciones para poder modificar los controles y la visualización y todo para poder jugarlo. Eh, Aparentemente, y esto es una de las cosas que más me gusta Y lo podemos ver en la otra imagen que tenemos también El dispositivo se puede usar junto con DualSense eh, Por separado Puedes poner dos de estos Puedes usar uno y el otro O sea, puedes hacer lo que quieras La cantidad de combinaciones es up to you O sea, da igual lo que hagas eh, Y la idea es y como he comentado El hecho de que eh, la, la accesibilidad Para la gente que tiene más problemas Pues sea más fácil, lo estamos viendo Tenemos arriba solo el cacharro El DualSense con uno de ellos Dos juntos, el DualSense con dos de ellos Puedes conectar lo que te dé la gana Y aparte Sony nos dice que el diseño no es definitivo, ya que están valorando el feedback de la comunidad, a ver qué les comentan. Aparte, han estado trabajando con tres empresas que trabajan con, con gente con discapacidades para eh, poder saber cuál era la, la mejor opción. Es bastante personalizable, como habéis visto en los botones previos, que se pueden intercambiar y demás. Eh, y aparte, aseguran que funcionará en, en tandem con muchos accesorios, no solo de DualSense, sino de third party también. Yo creo que a lo mejor con la super funciona a lo mejor con mandos, exter mandos externos de otras empresas o tal. Hmm. Y una de las cosas que más me gusta es que el Proyek Leonardo es expansible expandible, perdón, con cuatro puertos auxiliar de 3,5 milímetros. ¿Qué significa eso? Que puedes meter botones, sticks pero, analógicos, no, etc., etc., etc. Sí. Puedes meter muchísimas mierdas. Entonces, claro, tú planteatelo, imagínate que eres una persona que tiene bastante nivel de discapacidades y que tienes que usar, imagínate que el DualSense no te vale, que necesitas dos de estos. Pues dos de estos implican ocho sticks, de ocho sticks, no, perdón, ocho, ocho huecos de auxiliar. Puedes enchufarle ocho dispositivos. Sí, sí, sí, sí pero... Ya, el este precio otro... va a ser la otra Money, sí, no, money el... A ver cómo money, money, Quiero decir, pero es money. que ya, ya de base Yo, yo honestamente he de decir que ya de base Si eres una persona que tiene discapacidades Para muchas cosas ya vas a necesitar gastarte más pasta Es que es, yo iba a adoptar lo que decía mi querido hermano eh, Era el momento ya de, de empezar a, a adoptar periféricos Y de hacerlos un poco más accesibles. Por Entonces, Otra cosa es la cuestión económica Que, sí. que barato no va a ser Pero... Eh, esto tenía que haber llegado hace ya sí. tiempo, porque el utilizar un mando no es accesible para cierta gente y para cierta, eh, ciertas personas con discapacidad. Creo que voy a empezar a, a, a quitar los comentarios de la pantalla antes de que esto se vaya a desbordar, porque hay alguno que está empezando a derrapar. Pero vamos, que hablando hablando muy en serio, eh, esto tenía que haber llegado antes y es eh, una buena noticia. Veremos el precio. Sí, y esperemos, el precio va a ser la otra. esperemos que a Sony no se le vaya mucho a la pinza con el tiempo pero sí que es verdad que en todos estos años de lo que se han centrado más en lo que se han centrado más ha sido en, en que el mando como tal el mando a la consola fuese más ergonómico pero no se ha parado a pensar en la gente que directamente no podía usar mando da igual como de ergonómico lo hagas eh, entonces yo creo que esto está muy muy bonito porque te permite conectar muchas mierdas y lo hace muy accesible para todo el mundo algo que está muy bien ya que los juegos empezaban a ser accesibles que menos que lo fuesen también los periféricos Y ahora se viene una noticia muy graciosa, la verdad. Mira, se ha llevado el juego el, el mejor juego de peleas del año y todo, ¿eh? ¿Qué es esto? Vamos a hablar de Multiversus, chavales, porque ¿qué Multiversus? Multiversus. Multiversus es un juego de peleas multijugador patrocinado por la Warner, el cual nos trae a muchos personajes de diferentes universos a pegarse de hostias. Básicamente es más Bros pero Cartoon Network, ¿vale? Ah, Multiversus, vale. si quieres cortar esto para quedártelo como trailer, tenemos copyright. <risa> <risa> Porque ha sido la mejor explicación que ha dado nadie en 400 años. En fin, nada, eh... Multiversos Pierde al 37% De sus jugadores En Steam En el último mes En el último mes Porque tenemos un dato Un dato De locos O sea eh, Antes lo hemos visto eh, que, que no me lo creo todavía eh. Pero en fin Continúa cayendo Por quinto mes consecutivo Respecto a sus inicios El juego ha perdido Al 98,46% 98, De sus jugadores y medio. Sí, Tenía es muy turbio 152.000 A su inicio Steam, ¿eh, gente Steam eh, Steam, Steam, ¿eh? Steam. 153.000 Perdón A su inicio Y ahora estamos En unos 2.000 2.000 No Dos cuatrocientos de pico diarios Es que, qué locura, tío O sea, ¿Qué? es absurdo Más gente juega al club espero del FIFA 22 que al multiverso Tú planteate una cosa Hemos estado mirando, es que eso ha sido lo que nos ha reído Que hemos estado mirando, José y yo, números Y los números eran de este último mes Entonces estamos viendo Ha caído un 37% que Creo que era algo tipo de 1900 a 1300 Y era como ¿será, Serán millones Se... se. Serán sí, millones sí, esperamos, esperamos No son, son millones. No lo son <risa> Son números En plan 1300 jugadores no, no Diarios solo, No es solo eso Y es que hace poco Se estrenó la segunda temporada ¿Sabes? En plan Ahí vamos a cambiar de temporada Chicos el hype. Yo, yo creo que se creyeron Fortnite un poco Nuevos personajes No sé qué no ha subido nada, no, no, no ha aumentado nada la estadística, Literalmente siguen sigue iguales, igual. habrá sigue subido igual. dos personas, tío, a ver, oye, el multiverso es verdad que, que era, que era famosísimo Pero lo ¿sabes? turbio ni siquiera es esta caída, porque en octubre ya estaba próximo en 8k, ya, entonces ya. de 8k bajar a 2 pues bueno, pero lo gracioso está en que, tal y como ha comentado, entramos con 153.000, que creo que eso fue cuando salió en junio, julio, por ahí, y ya ves como en septiembre caía 22 pero es una locura y O sea, ¿qué caídes eso? ¿Del eh, 80? Que la, que la gente ya no podrá comer, ¿eh? Que yo creo que ya habrán perdido su casa, que su escúchame, familia no Escúchame, eh, eh, que no puedes mantener un estudio con eh, esto no, Ni de es coña eso, Porque no. claro, es un juego que se mantiene por micropagos es, es un juego free to play Entonces, claro ¿De 2.400 cuánta gente paga? Uf, 100 Uf. Es que... Eh. Claro, haces ratios de, de un juego como Fortnite Que tiene millones de usuarios ¿Cuánta gente paga? Tanto De un juego que tiene 2.400 jugadores de pico diarios ¿Cuánta gente paga? Pues es eso, que eso es... Ah... Ah, miedito Y nada, pues eso Como sabéis Está disponible Es que Es que Por favor jugadlo Darles de comer Por favor Darles de comer Tienen familia Tienen hijos Están PC PS4 PS5 Xbox One Y Xbox Series sí, XS Están todas partes que eso por es lo favor, peor Están todas Por partes. favor Darles de comer Ir a jugar están Aunque sea una partes. partida Ir a jugar multiverso. No, no juguéis No juguéis Que hagan otro puto juego Y que lo hagan bien Coño no eh, ¿Para, para cuándo streaming de esto dices? Eh, no, para también? nunca bueno, ver, está, está, en, ¿Está en GeForce Now? Sí, no, no sé, no lo sé. Pero, o sea, el juego tampoco está mal. O sea, que, no sé, la baña se fue y ya está. Plan, tuvo su pico de fama y hasta ahí. Es que, es que no tiene sentido. O sea, no. realmente ¿qué, ¿qué tipo de.? Claro, pensando de la siguiente manera A día de hoy hay mucho juego de pelea Y la mayoría de juegos de pelea es la hostia O sea, estamos hablando de Tekken Estamos hablando de Mortal de Kombat, Mortal Kombat Y Bros. dices tú, no, no, es que no me voy a Mortal Kombat Quiero algo más chilling, Super Smash Bros Para Nintendo O sea, son juegos que han tenido un auge brutal El resto de juegos de pelea O, o, tienen, o tienen atractivo Porque son eh, de una saga determinada Como los de One Piece, como los de Naruto, como Dragon Ball O no vende Porque no vende Entonces, ¿para qué coño quiero ver yo a Bugs Bunny? peleando contra... Pe peleándose Sani, que... contra scooby doo peleando. bueno escúchame antes de terminar porque vamos a ir ya las noticias retro rápidas. en contra el partido aquí dices no no no, no. Así, eh, con... tienes aquí a tus fanes, a que fanes y ahí va que <ríe> que que... ah un saludo chicos mandales un besito ¿vale? no sé. un poco se habla yo espero que no esto, esto también entra un poco y vamos a una partida de LOL. esto entra un poco en noticias rápidas pero hablando de juegos de pelea yo espero que el Project L de, League of o sea, de Riot Games Que van a sacar uh -huh. un juego de peleas uh -huh. Basado en el universo de League of Legends ¿Sí? Yo espero que sea un juegazo ¿eh? O sea, yo tengo buenas expectativas de juego A mí me encantan los juegos de peleas Si no que le preguntan a, la a uno del chat por ahí Que yo conozco Que le he reventado toda mi vida en el Mortal Kombat nunca me gana DJ Patu <risa> yo, ta yo también os quiero, chicos Yo también, quiero, yo también os quiero Nada, nada eso que, quiero. que tengo muchas expectativas en eso. Sí, hay que, hay que esperarlo ahora, ahora esperemos que no se marquen, no sé Un balo Valorant está, está bien El Valorant dices? está bien, pero sí, sí, sí. pero Claro, es que dijeron, vamos a mezclar Overwatch Con Counter Strike, brother, el Counter Strike es Counter Strike ¿Qué más quieres? Yeah. ¿Sabes qué quiero decir? ¿Qué, qué, más, ¿Qué más necesitas? No necesitas nada más eh, Bastante absurdo realmente Así que, el multiversus le deseamos una feliz muerte Y que, y que creen No está, no está en GeForce, no, por cierto y que, y que la tierra le sea leve Y por favor, que la empresa cree un juego de verdad Que queramos Y vamos a empezar con las noticias rápidas hablando de Ubisoft. ¿Por qué? Porque seguimos con el puto Google Stadia. Ubisoft va a transferir el progreso de Google Stadia a través de Ubisoft Connect. ¿Qué pasa? Que todas las empresas no tienen su propia launcher de videojuegos. ¿Qué van a hacer el resto? A ah, buena suerte. Y desde aquí un saludito a Javi, que creo que tenía que migrar videojuegos de algo. Lo había conseguido tal, porque Javi tiene, tiene Google Stadia. Javi de la Taberna del Moguri. Un saludo. Os queremos. Y nada, también Netis compra Skybox Labs. Compañía que, bueno, como ya sabemos, ayuda a desarrollar Minecraft y entre otros juegos. Y ¿Toma? Halo Infinite también, que sí. tocho. Seguimos con las compras, gente. Seguimos con las putas compras. Pero ¿sabéis quién no sigue compra, con las compras? Compra. Eh.. Pues entre otras cosas eh, Activision Correcto Microsoft <risa> bueno, que no En concreto En concreto El Reino Unido eh, En su autoridad de competencia Ha dicho que uff, Todavía no lo tiene, ven muy claro Y que esto de que Microsoft compra Activision ah, Que decidiremos en abril Así que hasta abril Hasta, hasta abril se queda es que, es que no tiene sentido Nada ya Es, es, es impresionante Y por último eh, Hemos de decir que Ha fallecido Ken Block Que es profesional de rally Yo lo conozco además De Travis Pastrana eh, Con apariciones en Dirt y en fuerza me da mucha pena honestamente porque era un pavo que te tenía mucho cariño y que realmente es Jesucristo en este mundo. Así que, saz. Y vamos a pasar a nuestra sección especial de hoy, de la hostia, con la sección pasado y futuro. Como no hubo un especial de Navidad, vamos ahora a hacer un recap de lo que hemos jugado nosotros este pasado 2022 y de lo que esperamos de este nuestro 2023. Entonces, vamos a empezar por nuestro caballero José Andrés Guerrero. Buenas tardes, pues mira, yo este año la verdad es que tuve oportunidad de jugar juegos que pues antes no podía porque me compré la Play 4 y aparte uh -huh. me pillé un PC, ¿sabes? Todo en el mismo año. ¿Quién habrá montado ese PC? <risa> ¿Quién habrá sido, no? ¿Quién Brasil, sido? Después, sido? Tuve, tuve la suerte de poder probar juegazos como, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, que ya lo he dicho en muchos programas de aquí. Tengo que jugar se... yo al RDR2, no he jugado al RDR2. Me parece un juegazo, la verdad. O es sea, que no lo juego no sé por qué. 100% recomendado. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me lo he pasado O sea, no me lo he pasado Normal he pasado? Son, son o sea, como 50 horas de historia Es que cada vez que juego, tío Me, me pongo a hacer chorradas A ver el mundo A, a, a misiones secundarias Nunca me paso a la historia, tío Me faltarán como A ver, me faltarán como Dos horas de historia Pero que no me lo va a pasar O sea que yo, Es que no quiero, tío No quiero porque sé cómo acaba Y Jocitas, no quiero, tío, no Cositas quiero. Y nada, por ejemplo También jugué al Spider-Man 1 El de Spider-Man Marvel ¿El Spider de Play? Sí, el de Play, el de Play. Eh, Lo gocé lo, lo jugué en enero, de hecho. En enero de, de año pasado. Hace un año, exactamente. Le saqué el platino y me, me quedé a un DLC de completarlo. Pero lo sacaron de Play 4, en plan, de PS4 Premium. Sí. Plus. sí. Lo sacaron, tío. Entonces no lo pude seguir jugando. Porque ahí te daban los DLCs. Entonces yo tengo sin DLCs. Qué feo. Ya. Y nada. Y luego el <risa> Mayus Morales también. Me lo pasé con el platino Lo tengo pendiente. Lo tengo e pendiente. Ese sí que es letal, eh. El balanceo <risa> en el Spider-Man Miles Morales. Es brutal, es hermoso, tío. Y el mapa y todo. Los gráficos de ese juego son brutales. Eso sí, mi PS4 explota cada lo claro. Lógicamente. Luego, hay un juego al que le he dedicado bien de horas este año. Y no tiene sentido. En plan, yo no me acuerdo de haberle dedicado tantas horas. Pero es que bueno, ese juego donde no te, no, no te puedes ir a dormir. El ARK. El ARK, chavales. El ARK es juegazo. Lo estuve jugando con unos amigos a principios de año. Gratuito en Epic. Eh, no, me lo compré hace tres años diciendo: algún día voy a tener un ordenador para jugarlo. Y mira, ahí lo tengo. En la play en el ordenador. Yo lo tengo gratuito en Epic. Eh, en la Play lo dieron gratis, por eso lo jugué mucho en la Play. Y nada, jugar con amigos así Bueno, y, oh, lo dieron gratis. Así. Si con lo dieron gratis, te estás hablando de plus, ese plus. Eso no es gratis, brother. Pero en Epic sí que lo dieron gratis. Y nada, luego el God of War 4 también. El lo jugué. El... Me quería sacar el platino, pero no lo he hecho todavía, lo tengo que hacer. Es que pasárselo en modo difícil es imposible, tío, te lo juro. Y nada, y luego <ríe> el juego de siempre, el League of Legends. Eh, lo he jugado pero este lo juego desde 2017, o así, ¿sabes? Y no salgo de plata todavía. Matadme ya. Hablabas tú a dormir, dice Mika, que con lo que estaba bebiendo no se duerme ni en tres días. Ya, ya, ya, ya. Con lo que está... estás... No, no, con lo que estás bebiendo tú. Claro, no por, eso, por eso, sí, por sí, eso. Ya lo he entendido. Y también dice que, Frank, que nos hacemos tribu un día. Así que nos haremos, to... de una. haremos tribu de, de Euska una. Digital. De una, por favor. Tribu de, de Euska una. Digital. Venga, Íñigo, sí, sí, está sí, gratis soy, en el se juega. Soy un ludado yo, Alar. Con esa... el GeForce Now, que está en el GeForce Now. Y nada, y también así como último jueguillo Así que puedo destacar el Alien Isolation Que de hecho lo juego en stream, aún no me lo he pasado Y me ha encantado, te lo juro, me ha encantado Yo siempre quería jugarlo y como no tenía PC pues no podía Y ahora que puedo lo estoy disfrutando como no te imaginas Es que, los, es que yo lo siento Iñigo, cámara, gracias yo eh, PC Master Race Lo siento O sea, yo era también fan de Play 4 ¿Habéis visto los precios de la Play 5? ya yeah. PC Master Race el Gipad dice por ahí que para cuando el 24 horas se me canal. ¿Para cuando el 24? Tú te harás un 24 horas en mi canal. Algún no, día. es un extensible lo que quiero hacer. Pero eh, es al llegar a los 150 y suerte eh, para eso. ¿Qué? Que tengo que llegar a los 150 seguidores para ser extensible. Gente, empezad a suscribiros al canal no, no, de, de José. Por favor, empe, empezad a hacerlo. Tengo una vida social, Empezad a favor. hacerlo, por favor. En fin. Y ya, poco más. Ahora, dinos tú tus juegos de este año. Venga, os voy a comentar yo. Eh, yo sí que es verdad que no he jugado a juegos tan mainstream. Oye, perdóname Como el Spider-Man <risa> Porque he jugado al no. Spider-Man, Pero remasterizado Para pe <risa> No, fuera coñas Es un juegazo O sea y, y José lo sabe porque lo ha probado eh, Bueno, lo ha jugado <risa> Es un juegazo O sea, es, es literalmente Un juegazo Yo el Spider-Man, Planteate cuál es mi calibre Mi calibre fue de Tú sabes que a veces En el Spiderman Pues estás haciendo misión No sé qué Y entre una misión y otra De la historia principal sí. Te dicen Explora la ciudad Para mejorar tu equipo Y no sé qué No tenía nada más Para explorar Porque ya me lo había pasado todo o sea, no se, no se va a hacer la misión principal Tú vas a balancearte por ahí A hacer misiones secundarias y a completar mierdas ¿Por qué? Porque es la hostia sí Entonces, literalmente, yo he terminado la historia principal Y según he terminado la historia principal, 100% del juego <risa> Ya está Porque las secundarias me las, había, me las había hecho todas antes Entonces, en el momento en el que me decían Yo era en plan, me voy balanceando por ahí No voy a la principal, me voy balanceando por ahí ¿Por qué? Porque es la hostia Entonces era tipo, coño eh, Cuando ibas a la principal Y terminabas la, una misión específica a la principal Y luego te decían explora la ciudad para conseguir Mejorar tu equipo y no sé qué Yo no tenía nada que hacer Porque ya me las había pasado todas las secundarias Entonces, ¿qué hacía José? ¡Balancearme más! Porque es la hostia O sea, ya está Es que no necesito nada Es que es impresionante este puto juego Aparte Con DLSS activado en PC Que me daba picos de 120 FPS Con el Ray Tracing activado Y en calidad alta O sea, ese juego se ve tan realista que da miedo No fuera coña Se ve tan realista que da miedo Os lo recomiendo honestamente eh, Pero sin duda eh, luego he jugado al Horizon, el Horizon es como comentas tú el RDR, lo mismo. O sea, el Horizon es ese juego que tengo para Play 4 desde hace como 5 años y que no me lo he pasado. Todavía hoy no me lo he pasado, pero lo he metido horas como un gilipollas. Porque básicamente lo que hago es, en una época en la que veo que tengo más tiempo de juego, me pongo a jugar y me pongo a jugarlo, juego, lo juego, lo juego, lo juego. Y de repente hay un punto en el que ya no tengo tiempo para jugar. Por motivos. Sí. Entonces me pongo a hacer otras cosas, lo que sea tal, y al de varios meses vuelvo y digo, ¿por dónde estaba en la historia? No me acuerdo, quiero enterarme, se inicia partida otra vez. Mira, por aquí nos dicen 127 horas al Witcher 3 Yo a Dark le tengo 200 en la Play solo Solo en la Play 200 eh, Ala, superado, ya está, me acaba de llegar un correo de envidia Impresionante eh, ¿Qué más he jugado? Metal Hellsinger ¿Se merecía el Goti? Sí ¿Se merecía el mejor juego de banda sonora? Sí ¿Se merecía cualquier cosa que le diesen? También ¿Le han dado algo? No, hijos de puta El Metal Hellsinger es el mejor juego de música jamás creado Y lo digo por encima del Doom Eternal Y me la suda lo pongo por encima de un maternal y me la suda Si estuviese un poco mejor optimizado estaría gracioso Pero lo pongo por encima de un maternal y me la suda O sea, es un juego en el que todo va por ritmo Y todo va con música y la música es caótica Y te cargas a demonios y te cargas a todo Te mueves a toda host... no tiene sentido O sea, es un juego que, que, que, que me suba las pulsaciones A 280, o sea, me da igual eh, ¿Qué más hemos jugado? Neon White ¿Neon White? ¿Juegazo? ¿Sabes qué es el Neon White? Sí, sí, sí. Pues he jugado al Neon White, que me lo pillé eh, Le he metido cosa de 25 horas Y todavía no me lo he pasado entero ese es el calibre porque tiene muchas secundarias eh, Y sobre todo la historia Porque he ido directamente a hacer el... O sea, como a mí me gustan los juegos frenéticos He ido a hacerme la historia Que es básicamente hacerte las misiones a, a nivel frenético Pero luego tienes... Vas consiguiendo regalos en los niveles y no sé qué Y con eso desbloqueas la historia Entonces ya me haré otra run En la que iré a por regalos Y me haré la historia Y miraré cuál es la historia real del juego Porque yo a lo que he ido ha sido a... Corre Tú corre y, y, y ya está Y no pienses eh, ¿Qué más he jugado? Counter Strike ¿Por qué? Porque no sé, tío. Eh, Counter-Strike. ¿Qué otra explicación necesitas? Quiero decir, es, es el counter. O sea, ya está. Eh, Need for Speed Hit. ¿Mi gráfica la tira? No. ¿La gráfica del GeForce Now la tira? Sí. ¿Hay cola? No. Ya te lo he dicho todo. Eh, y lo último que tengo para comentar, que es así como eh, cúmulo, son indies. En plan, he jugado a 4.800 <risa> indies este año También te digo, eh, si se pudiesen ver las horas Que le he metido a Minecraft en toda mi vida Igual os asustáis Ah, yo no, la verdad es que no. O sea, no hay un juego al que le haya metido tantas horas pero, como para que te dé miedo. No, no, Creo no, que no, el no, juego al no. que más horas le he metido en toda mi historia ha sido Al Counter, que las tengo contabilizadas en Steam y que haré un especial en mi canal posiblemente porque estoy muy cerca de las 100. O sea, para que te das la idea, no es mucho. Pero escucha, escucha, que no tiene sentido la cantidad de ah, no, horas sí. que en toda mi vida le he metido al Minecraft, porque no se puede ver. Eh, pero... Nosotros tenemos un amigo salva y yo, que salva, salva clipea esto cuando esté, por fin. Eh, un saludito desde aquí a Elmo, que al Terraria le tiene 700 horas. Pero es que eso solo en su cuenta. Tiene la cuenta de su hermano en el que le ha metido otras 500. ¿Cómo la gente tiene tanto tiempo? Me gustaría saberlo. Eh, en fin, esto y mandárselo a, a Elmo por fin, salva. Y, y ya está, para mí esto ya está, porque a Indies le hemos metido muchas horas en streaming, off-streaming y toda la hostia, tengo muchos juegos. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué nos comenta la gente del chat? Porque creo que también nos comentan cositas. Pues en el chat hay de todo, puedes ir. Eh, Salva dice <risa> <is the> Touhou <risa> 18.5, Salva le ha metido muchas horas al, al Vampire Survivor, sí. El Vampire Survivor es el juego tipo móvil este en el que tú te vas moviendo y vas desbloqueando habilidades y te cargas a todo lo que hay alrededor y vienen como 250 amigos a la vez. Ese tipo de, de juego. Eh, luego estos están haciendo vaciles de matemáticas. Me gusta. Y vemos eh, farmeando balas 200 horas. Supongo que será en el arc. Sí, sí. Es, es que es impresionante. 150 en el de Ring. 127 horas al Witcher 3. Hay hay cositas, ¿eh? Hay muchas cositas. Eh, y luego tenemos lo de Íñigo. Íñigo, ¿qué has jugado tú este año? Yo, Minecraft. Eh, eh. No, Muy escucha, buen juego Minecraft no comment, Minecraft no comment Escuchame. Tenemos la serie yo, en YouTube, yo, en verdad yo, yo he hecho dos cosas Yo por un lado he jugado todas las mierdas de Nintendo O sea, quiero decir eh, Mi biblioteca de juegos de, de la Switch Se basa en el Ring Fit Adventure Que el hombre misterioso me lo ha perdido Ah, por eso por eso me estabas a mí dando largas De no voy a jugar al Ring Fit Adventure No, no, es que cuando me puse a intentar jugarlo Resulta que el cartucho no está por ninguna parte Pues ten cuidado porque está caro, eh eh, eso por un lado. Está a 50 pavos, ¿no? no, no, no, pero se puede encontrar más barático. Por otro lado, eh, o sea, quiero decir, en, en, en la Switch lo único que tengo es Mario, entonces lo único. Y no, así, ¿puedes, eh? ¿Puedes, por favor, leer la, la única línea de código? ¿Puedes leer la única línea de código? O sea, de, de código de guión. Jueguitos de Nintendo, porque no sabes jugar a otra cosa, no es verdad. Es que le he preguntado Dónde saqué a ha jugado Y me ha dicho No sé Minecraft no es de Nintendo Porque por un lado He jugado He jugado Al Super Mario 3D World Eso es de Nintendo Sí Sí No me estoy hecho con 5% Escúchame pero eh, el Super Mario 3D World eh, hice el Bowser Fury y luego empecé el, el Bowser Fury. El, el, y luego empecé lo que es eh, la historia del 3D World. Eh, yo no soy para juegos 3D de Mario. O sea, o sea, no, no, no, no. no es puedo, que los lo juegos cual, buenos de Mario no son 3D. Soy un mancazo con, con eso. Entonces, ¿2D? O si acaso el Super Mario 64. No pero Super más. Mario 64 es el juego para speedrunear por esto, pero no para, por, por, excelencia. Pero no como tal para jugarlo 4.000 veces, sino para speedrunearlo. Además, eh. He estado jugando a la nueva expansión de Mario Gartocho que trae como no sé yo me lo he comprado unos un, cuantos mapitas así, a, a medio año y creo que son ya seis copas con sus movidas eh, Borja se acaba de suscribir otra vez a Prime que lleva 10 qué es esto veces. qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto veces, qué es esto esto es impresionante tenemos tres subs en este streaming Bien. qué bueno, es cuatro. esto cuatro ahora de tu hermano joder cuatro subs qué es esto Íñigo Bien. estamos triunfando eh, Borja, buenas tardes Entonces, eh, de esas seis copas Me he jugado prácticamente todo eh, Incluyendo Monte Chocolate De la Nintendo 64, hostias, maravilloso Hostias, maravilloso. hostias Yo creo que tendríamos que hacer un streaming De esa parte del Mario 64 De esos, de esos circuitos nuevos Yo creo que tendríamos que hacer un streaming jugando al Mario Kart 2 También Ojalá. Es que También. yo no tengo dispositivo bueno, está la Switch de este, yo está no la Switch tampoco. del Hombre Misterioso eh, Escúchame, el local Está la Switch de mi hermana, escúchame, pero no me la va a dar Escúchame, el local Eso es O sea, ahí hay un sofá, nosotros ¿Eso es? tres, ¿Eso es una Switch? ¿Tenemos cuatro mandos? De, mandos? ¿Sí? ¿Es uno solo por cada persona? Ya está Sí, es uno por persona O sea, dices aparte, uno, uno de los Joy-Cons aparte, sí. no, aparte de que yo tengo unos mandos que son fantabulosos Que toda la gente que ha... venido A mí me gustaría mando, por favor No Joy-Con, mando Yo tengo unos mandos que toda la gente que ha venido a jugar a mi casa Dice, ¿qué puta mierda es esto? Porque lo que hace es Que los jugadores habilidosos lo pasan súper mal O sea, es. Fantástico y maravilloso Entonces Mario Kart Yo quiero un mando de verdad No, no un Joy-Con Con, con pr drift encima. Próximo streaming Y luego lo último que iba a decir Era lo de Minecraft Que cuando me aburro Juego al Minecraft Y eh, cuando me aburro mucho Juego al Minecraft Y lo emito por Twitch Sin avisar a nadie Y cuando me aburro Lo emito por Twitch Y luego se queda grabado Pues termino subiéndolo a YouTube pues, como. Tres que... meses más tarde pues como lo que se ha subido esta última semana, que no sé por qué está petándolo, pero... ¿Qué dice Borja y qué dice Borja? Los mandos de Switch dan cáncer de sida, correcto. Porque encima Joy-Con Drift, que es una puta mierda. Yo he visto a gente, yo he visto a gente venir a decirte, mira, vamos a arreglar el Joy-Con Drift. Y le ponen pinzas a no, los putos Joy-Cons. El, el, el Joy-Con joy, joy Drift lo que hay que hacer es cambiar el joystick y poner otro. Puto, no hay que hacer nada ¿Ca ¿Cada cuánto? ¿Cada puto año o cuándo te dejas en pasta? No, se, Una supone, puta mierda. Se, se supone que cuando ya cambias el, el joystick por uno que no es de Nintendo son un poco mejores En fin, eh, Borja, van, cualquier... dinos, dinos qué has jugado tú este año Bueno, en cualquier caso, eh, yo os iba a devolver la pregunta ¿Qué esperáis para este año? ¿Para este año 2023? Este año 2023, correcto, que tenemos aquí el listado Pues mira, vamos a comentarlo entre eh, José y yo Porque hay algunos que son más que espera José y otros que son más que espero yo Y hay otros que esperamos los dos Entonces, lo primero Para ti <risa> Hollow Knight Silkson ¿Qué ganas tengo de jugar ese juego tío? Te lo juro Mira yo con el primer Pero si no que sabes ni de lo que va Ya han digo, mostrado mano, 20 segundos de Ya siempre? lo sé Pero tú con, con, con la vara que dejó El primer Hollow Knight ¿Tú no crees que yo lo va a querer jugar? Silkson sí, son los padres Sí eh, Sí, totalmente sí. Pero bueno, no os preocupéis Que es bastante parecido A el siguiente Tears of the Kingdom ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente se hypeó muchísimo Que había un vídeo en Twitter Que lo vimos Y que lo subieron eh, Que es básicamente de, de, del, del Tears of the Kingdom Que lo vimos en directo Que yo me puse a chillar Como un gilipollas ¿verdad? Oh, oh, 19. Y como, Me puse a chillarlo Como un gilipollas eh, Cuando literalmente Del Tears of the Kingdom No han enseñado gameplay Han enseñado una animación Literalmente han enseñado Una animación En la que se vea Un par de paredes A Link saltando a la nada Y sale el título del juego Los chillidos Que metió la gente Y yo en plan Pero si no sabes Ni lo que es Ya yeah. Sí, ¿sabes, ¿sabes lo que es por el título? No por nada O sea, ¿what the fuck? Bueno, la gente se supone que lo reconocía en las paredes Yo lo reconocí en las paredes de la cueva Cuando salieron los trolls eh, Más no Tengo pendiente el Breath of the Wild Y como estamos en la era de los, de los emuladores Creo que voy a tener que tirar de emuladores Porque yo no tengo Switch eh, Más, tenemos el Baldur's Gate 3 Que es un... Juegazo, lo hemos. He visto yo gameplay he visto cositas. Y es un juegazo tipo Dragones y Mazmorras. Mm. Eh, pero en videojuego. Y aparte, cosita muy importante: ¿quién desarrolla. ¿Quién desarrolla? ¿Quién ha diseñado. ¿Quién ha hecho la música de este juego, Íñigo? Eh, ¿La música eh, del Baldur's Gate 3? Eh, no lo sé. Nuestro querido Borislav Slavov. Ah, con quien tenemos una entrevista pendiente. Ah, cositas, ah, cositas. Pues a ver cuándo va Salva, a Salva acaba de Sal decir Dilo 2B. El problema es eh, que la entrevista va muy bien, pero a ver quién coño la traduce. Eh, pues nosotros, igual el que la anterior, el igual que anterior, el anterior. Sufrimiento de la misconfirma. Vamos a, vamos a, vamos morir. a intentar gente, vamos no, no, a intentar. No, no, no. Si hacemos repaso del año pasado, si hacemos repaso de año pasado, te digo que yo como la Miss Conference de este año no hago nada más. No sí si ya lo en sé. En mi puta vida. Pero eh, vamos a intentar que las entrevistas en inglés sean una vez cada suficiente tiempo como para que eh, Íñigo no, no sufra quiera suicidarse. Con Correcto, eso es Entonces, a lo mejor, yo qué sé, dos al año Tres como mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está Como mucho este Como mucho mucho tres está mucho? Está, está Muy, drogado. muy <risa> drogado La hostia, seguimos con el Forspoken Un jueguito Que de hecho estuvimos, estuvimos comentándolo ayer en el, en el episodio de la Taberna del Moguri Que lo podéis ir a escuchar ya Y a escuchar la Taberna del Moguri, por favor y gracias eh, el Force en un jueguito que da bastante vibes de tipo Dark Souls, tipo de peleas y tal pero que va con magia y con saltos la movilidad es impresionante y está muy guapo sí que es verdad que esperamos mucho de él, pero al mismo tiempo también tiene mucho peligro porque porque esperamos, entre otras cosas que sea combinaciones de magia y no tiene mucha pinta de que vayan a serlo tiene mucha pinta de que va a ser magia lineal de yo tengo esta magia y yo la tiro y ya está, no hay, com no hay combos como en el Genshin Impact, por ejemplo eh, Hogwarts Legacy, José yo de, de Hogwarts Legacy no tengo mucho que decir, la verdad. Va a ser un... rollo un, un, ¿Cómo se dice un World of Warcraft? Eh, Harry Potter. Creo que no, ¿eh? eh mira, te, estuvimos comentando ayer lo mismo en la Tower de me Moguri. Así es que le algo un saludo para ellos. Los quiero muchísimo. Besis. Eh, estuvimos comentando y me dijeron que... ¿Sabes eso que dijeron? Hogwarts. O sea, Hogwarts Harry Potter, pero en mundo abierto. Vas a poder explorar todas las zonas que tú quieras. Puedes volar a 10 metros del suelo. ¿No, ¿No te dejan volar más? 10 metros del suelo. Y, y dices tú, y, claro y, no, pero ¿y dónde queda el Quidditch? Y dices tú, ah, pues está eso. Hogwarts, no, el, el Quidditch ah, eh, Pues quedará a 10 metros del suelo, supongo eh, También te digo, ¿qué dices tú? Vale, mundo abierto de Harry Potter, me gusta Estoy en Hogwarts, me quiero ir a, no sé, tío La escuela de Japón, para la gente que sea súper fan La escuela de Japón, la escuela de Latinoamérica La escuela de Estados Unidos, la escuela de no sé dónde ¿Qué es eso? No, crack, no También te digo, en parte tiene sentido Si se llama Hogwarts Legacy porque es decir, Hogwarts es eh, la que es. Ay, castillo. Ahora, la, la escuela tira, que es, no que es tira. el resto. Pero quiere decir, la gracia sería que dentro de Hogwarts te puedas mover lo que quieras y puedas ir a jugar un partido de No, eso, y en, principio ser... sí puedes, eso teraz, en principio sí que puedes. Eso en principio La, el historia, corredor, no lineal, la mayor, historia no es lineal, la historia no es lineal, pero... Te irte al bosque de al lado, ¿sabes? irte un, a la estación esta mítica. El de la bosque, peli, no, no, sí esas esas cosas sí, pero la verdad es que en sí. que más allá de eso no puedes mucho más. Creo que habían dicho sí, que, sí. que podías ir a Callejon Diagon también ya Calejón Digon, que es la versión eh, dark, eh, pero como que no puedes hacer mucho más. Y Lo Azkaban que sí que han así dicho. Sí, también, ¿no? ¿Cuál? Azkaban y así, sí, todo eso se podrá. Tipo de Hagrid. Sí. Sí, claro, sí, sí, sí, por supuesto. Pero también es verdad que una cosa que mola mucho es la del escribe tu propia historia. Entonces, eh, como nos lo dijo Javi ayer, que fue, dice dice literalmente, si yo puedo de primeras irme con el malo, aprender una badakedabra y cargarme a lo que sea por el camino, como no me dejen hacer eso, me enfado. Porque claro, la gracia está en que tú puedes elegir. ¿A dónde coño vas? ¿A dónde seleccionan? ¿Qué haces? ¿Qué eliges? ¿Tienes tu propia sala en la que puedes cultivar tus mierdas, crear tus propias pociones, hechizos y cosas? ¿Puedes hacer batallas encima de mesa? O sea... Realmente se ve guapo, pero sí que es verdad que si lo limitan tanto cuando de primeras han dicho Vamos a hacer un mundo abierto, pues a lo mejor se quedan en su putísima desgracia ¿Qué vamos a ver? Eh, vamos, a, vamos a tener que esperar para verlo, esa es la gracia Y decía ayer eh, Edu, con muchísima razón, eh, yo hasta que no tenga el mando en las manos Y el juego en la pantalla, complicado no me voy a creer nada Efectivamente, complicado Del que sí que me voy a creer es del Gulong Fallen Dynasty Porque esto es un juegazo De base, ya lo hemos visto Es tipo... Yo ayer lo comparé con el... Iba a decirte el Sekiro, no el Sekiro, no el otro Ah, el Sekiro Sados the Choice, no El Ghost of Tsushima, yo lo comparé con el Ghost of Tsushima Que básicamente es de la historia de Wukong como no? De la mitología japonesa, que está quemadísimo ¿Por qué digo quemadísimo? Porque luego tenemos uno que se llama Black Mead Wukong Entonces, también parecido eh, pero... Cuidado, yo creo, yo creo que este, estos dos juegos Tienen muchísimo potencial O sea, tipo, mucho potencial Dead Island 2 eh, ese Le tengo unas ganas Para el que no lo sepa, pues Dead Island Era un juego de terror, humor negro Sandbox raro Y van a, a, a este le van a meter mecánicas RPG Que yo creo que van a estar muy bien Pero lo mismo que con Hogwarts, si yo... Tengo buenas expectativas, pero uno nunca sabe con las secuelas, También. la verdad. Mira, hablando del juego, justo volviendo un poquito atrás, dice Daniel que parece que sí que puede ser hermano porque tiene leído y que él lo va a comprar. Eh, Daniel, te pido, por favor, que nos dejes el juego para hacer un streaming cuando lo compre. Wukong <risa> Top, eh, por eh, eres... Va a pegar. Oh, oh, Ibai, cuidado, Ivai, cuidado, que este viene, viene, viene de terrenos peligrosos. En fin, cuidado. <risa> en, fin, <risa> en fin, Habla el siguiente que te va a gustar el, mucho. El Marvel's Spider-Man 2. A este creo que muchísima gente le tiene unas ganas que te caen. No. En el tráiler se ve asquerosamente bonito, pero bueno, es un trailer. Y es que Venom, encima, ¿tú mucho. sabes las posibilidades que da Venom? Que tú te puedes transformar con Venom, Miles se puede transformar con Venom, los enemigos se pueden transformar con Venom. Venom se puede transformar con Venom. ¿Hola? Eh, también va, a, también va a estar Craven, eh. También, eh. Hola. Me da igual, Venom. <risa> y nada, eh, la verdad, esperemos que el balance Esperando sea que, tan que anuncien Gran Turismo 7 para PC. Alguien que duerma al puto salva. O sea, a nadie le importa Gran Turismo 7 para PC. Estamos hablando de juegazos y me vienes con Gran Turismo. No. Y luego, no. eh, esta, esta, a alguno del chat también le puede gustar ARK 2, que sale en 2023 No sabemos cuándo, pero va a salir yo Hay le muchos para te... no tengo unas firmado. ganas tremendas, ¿sabéis por qué? Porque van a quitar el tech el tech se va por fin No va a haber tech dijeron, no, no más tech Queremos que sea una experiencia survival como tiene que ser El tech me jode muchísimo ¿Tiene ¿Quién es sentido tech? tech No sabes qué es el tech en el no. ARK eh, las armaduras estas que te puedes volar, que tienes torretas Que puedes hacer no sé qué, robots eh, Naves espaciales, que puedes hacer de todo Que puedes meterle un, a un dinosaurio unas torretas De Tec encima, en fin Mira, pregúntale Brother, yo quiero meterle torretas a un dinosaurio ¿Por qué no quieres que le meta a torretas a un dinosaurio? Porque, porque, porque, la, porque para llegar a eso, tienes que ser un enfermo y no dormir <risa> Bueno, como todo en Ark, ¿no? Claro Nada, olvidarlo <risa> Pero nada, que el Ark 2 Y aparte dijeron, dijeron que van a tener un estilo de combate Como el Dark Souls Porque a mí ¡Oh! A, mí, una, cosa, a mí una cosa que me fallaba mucho del Arco 1 Es el combate cuerpo a cuerpo Porque es te pones a dar círculos y, y le lanzas boleadoras Y le pegas cuando esté ahí, ya está No tiene más, no tiene más gracia Entonces claro, si le meten un, un estilo de combate Rollo Ghost of Tsushima, Sekiro O Dark Souls o algo así, te lo juro Yo me, me caigo para atrás, se me caen las bragas Y, y, y, y ya está eh, ...hoy en las noticias de Oscar Digital... ...José Andrés lleva a Braga. Eh, perdona, eso no es... ...aparte de que no es una noticia... Niño eh, tú llevas bragas no también. Debería, no debería ser noticia, que cada uno lleva lo que no, tú llevas bragas. Eh, ¿Quién más da? Eh, eh. Cambiando de tema, eh, tenemos también... <risa> esperamos que salga el GTA VI ya por fin, con todos los leaks que ha tenido, con todo. aunque ya nadie habla del GTA 6 y te has catado, pero esperamos muy fuertemente que venga un buen juego. Eh. O sea, porque hay demasiada expectativa. Esto sí que es el juego. Tu hermana Rockstar. Esta es la verdadera expectativa hecha realidad. O sea, como la caen aquí, Rockstar se va para atrás. Eh. Se va muy para atrás. Y nada, poco más. Eh, veamos si esta vez no matan tanto al online. En plan, no lo, no lo saturan tanto porque la verdad que... Uf. Hablando de matar, de de Space Remake. <ríe> La cara. Pues no sé, mirad eh, Quiero decir, es el de the Space o sea. Espacio muerto Espacio eh, muerto La cosa, nada, esperemos que traigan eh, O sea, que mejoren un poco las mecánicas que tenían eh, O sea, en el anterior juego, en el original Y a ver si me ponen unos monstruos más bonitos la verdad. ¿Más monstruos que de, bonitos? Que le quede más miedo ¿sabes Ah, bueno, sí, vale, eso sí eh, Mejor hecho Y el Sons of the Forest <risa> <risa> <risa> El Sons of the Forest chaval, ¿qué, qué ganas le tengo A este sí que le tengo ganas al te uno le metí, le metí de hora, Me tío. suena, fíjate el juego y no tengo ni puta de qué va. Que hay caníbales ah, sí. y mutantes raros y tienes que rescatar a tu hijo Timmy de. Su hijo Tim. <ríe> y, y Timmy. Timmy, por favor. Timmy, Timmy. Y poco más, eh, ¿qué opinas del Diablo 4? Tú? Tiene una pintaza. Hablaba, hablaba ayer de hecho con Javi para decir: Nos vamos los tres juntos y vamos a perfar bichos gordos. Eh, me hizo mucha gracia de más y esto voy a parafrasear. Eh, cuando lo descubrió Edu de, de la taberna del Moguri, ¿por qué? Porque literalmente su reacción fue la siguiente. O sea, estaban, estábamos viendo la presentación, que esto lo presentaron en la presentación de Xbox de este verano. Eh, y estaban viendo Javi y Edu la, la presentación. ¿Y qué pasó? Que estaba así, de repente empiezan a ver el tráiler. El tráiler fue la hostia. Pero nadie esperaba un diablo, lógicamente. Entonces, ¿qué pasó? Literalmente, 8 segundos en el tráiler. Dice Edu: Ya podía Activision Blizzard aprender. Termina el tráiler, Diablo 4. Edu, en plan, A... Ah, aprendió ha aprendido Apre ha ah, aprendido ha aprendido, aprendido, aprendido. Ah, literal eh, fue fue muy, el, muy gracioso el, aquí en el chat dicen resident evil 4 remake efectuado. y dale y dale también que no que no que no que me importa más el, el Life of P pero sabes que ya no ya no van a poner en, plan, en el doblaje español ya no van a tener eh, sabes los comentarios que decían cuando tú les matabas que sean cabrón pendejo hijo de <ríe> la polla, tío eh, sabes que es lo mejor <ríe> de resident ¿Qué? evil ¿Qué? Poner a... ¿Cómo se llama el enemigo? ¿Nemesis? Creo que se llama... No, ¿cómo se llama? Es que ¿Cómo hay se muchos llama? El enemigo este de... ¿Creo que es el último? No lo sé El... Joder, el bicho este que es todo gordo y que te destroza la vida, es todo alto Es que hay muchos así El que se ha modeado con el rec. Eh... ¿Nemesis? <risa> es que... Literalmente, el bicho todo gordo este Es que hay muchos... El que se ha modeado con el rec Nemesis, pues ese ese es lo mejor de, de los Resident Evil Los mods al que ponen rec ya está, ya está, es que no <risa> necesito más el eh, Lies of P, que esto me gusta mucho porque me recuerda al juego de Alicia. Al sí. juego de Alicia, que es literalmente una rotura de cuarta pared y de cerebro impresionante. Pues lo mismo. Eh, básicamente coge una historia clásica, en ese caso el de Alicia en el País de las Maravillas, y le meten fumadas de psiquiátricos y drogas. Y aquí lo que han hecho ha sido crear la historia de Pinocho, en la que tú tienes que salvar a los muñecos de no sé qué y encontrarte con no sé quién en un Soulslike. ¿Por qué? No lo sé ¿Le tengo ganas de la hostia? También Es que no necesito más Y luego después de haber visto Avatar y Avatar 2 eh, Un día la primera y el segundo día a la segunda eh, Avatar Frontiers of Pandora Me eh, da mucho miedo este tengo, juego Tengo una pregunta Me da mucho miedo Tengo este una juego. pregunta ¿Tú fuiste capaz de diferenciar Avatar de Avatar 2? Sí, por supuesto Porque yo he visto las dos Y eh, es, es que... Eh, a ver, James Cameron Por favor, o sea, deja de repetir la misma forma todo te, digo, te, digo la no, te digo cuál no, es la no, diferencia Te digo no, cuál es la diferencia entre Avatar no, y Avatar no. 2 el, el, el, el, la duración. La no, duración y, no. Que ocurre, y que la segunda no. ocurre en el agua. No, no, no, no, no. no, no, no. ¿Sabes cuál es a la ver. diferencia entre Avatar y Avatar 2? A ver. El argumento de Avatar sí. 2 está sobreexplotado. El argumento de Avatar 2 es original. El, el argumento de Avatar, Avatar, 2, argumento 2, de Avatar 2 está es, sobreexplotado. Es lo mismo. Exactamente igual que el de Avatar 1. Ya, pero es que pero se, se nota que la es lo mismo. Eh. No eh, eh, eh, la misma estructura. No spoilers, pero hay la misma estructura. Tiene hijos. Tiene hijos. Ya está, no vamos a decir más. No, pero y también hay una cosa muy graciosa, y es que yo voy a, voy a contar un poquito historias, y es como tal. Eh, Avatar 2 está grabado de dos maneras Está hecho una parte por ordenador Y hay otra parte que está hecha en cámara Con, con sus SFX eh, y cosas la, la, la parte que está hecha por ordenador Primero es el 90% Correcto. Y, y segundo, cuando hay, o sea Hay planos en los que tú dices A esto se le ven las costuras por todas partes Luego cambian de plano y ya no Pero hay la primeros está en... planos que es como Dios mío que estamos en 2006 Esto es el rey La, ¿qué gracia, ha está, la gracia está en que Lo de ordenador está renderizado nativo a 120% y... Bueno, a FPS, vaya. Y en la, la de cámara está renderizada a 60. Entonces, si tú lo ves en un cine como el Zubiarte, que todo va a 60, todo bien. Pero es que yo lo vi en el Artea. En, en Leyoa, creo que eso, por ahí sí. cerca. Eh, y allí la pantalla es de 120. Entonces... Te ponían en este ordenador Que yo fui con un amigo Y ese amigo no lo notó Porque pues no diferencia Pero eh, como Veías el, Como el 90% De los mortales Veías lo No, que va eso, Es el doble Veías lo smooth Que iba de repente Y decías Coño, se ve muy bien Este ordenador Y hacía Boom, primer plano 60 Boom Y te pega una hostia En la cara Impresionante en fin. Y se notan mucho Pero no. quiero decir Si vas a verlo solo en 60 Vale Si vas a verlo en 120 Hubiera estado guay Que lo hubiesen renderizado eh, Igual No vamos a seguir hablando De esa cosa de James Cameron Por favor Y un poco más la ¿no? verdad. Yo, yo creo que rentaba más La primera O sea la segunda tenía mucho potencial Y a mí me ha gustado realmente Pero yo creo que todavía Le faltaba por, por desarrollar a la historia I am so sorry Y en este podcast de cine y series que nos acabamos de inventar, <risa> eh, pues vamos a terminar ya. Vamos ¿no? a terminar por hoy. Hay que dar agradecimientos a, a todo el mundo, como no, como siempre. Eh, primero a Miquel por producción. Allí que está, él escuchándonos y ayudándonos. Ay, ay, y abriéndonos la, la puerta del estudio <ríe> sufriendo producción, ya está. Eh, nos dicen que buen inicio de temporada, gente. Gracias, madre. Íñigo, eh, <ríe> gracias es por estar que con hacer nosotros. Yo la rectura de la cuarta pared lo has dicho tú perfectamente. Me encanta. Íñigo, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por colaborar, gracias por... Qué trabajo. Manejar, me has dado, así, ¿no? hoy, por favor. Bueno, el mismo que todos los días. No, no, hoy más. Es eh, lo más. que hay. Hoy más, pero mejor. José Andrés Guerrero, gracias por estar con nosotros. Te esperamos esta temporada y la siguiente y todas las que tú quieras venir. Y en nuestros Aquí corazones. En nuestros corazones y con su espíritu. Amén. Eh, y como no, gracias a vosotros, los oyentes, por estar con nosotros, por escucharnos, por acompañarnos. Hemos tenido un pico bastante fuerte hoy, hay que decirlo. Sí, sí. Eh, así que eso, os agradecemos por, por escucharnos. Y no tenemos mucho más que comentar. Ha sido un buen inicio de temporada. Esperamos más programas y más mierdas. Así que, como siempre, tendremos más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Un saludo. Nos vemos. Qué sosos, que estáis hoy de verdad este final. No, yo, yo he entrado ya fuerte. Venga. Es que tengo un sueño horrible. Viva los pollos Asos de producción. Así es.